Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos un día más a este informativo que les llevamos hasta todos ustedes desde Guadalajara Media en un lunes 7 de octubre en el que desgraciadamente tenemos que abrir este informativo con una mala noticia y es que este fin de semana nos ha dejado la muerte de un hombre de 60 años, un espeleólogo que estaba disfrutando de este deporte en una cima de Villanueva de Alcorón. Tras una tarde de duro trabajo no se pudo hacer nada. El espeleólogo de 60 años de edad que este sábado quedaba inconsciente en torno a las 2 de la tarde mientras practicaba espeleología en el interior de la cima Juan Herranz de Villanueva de Alcorón fallecía. Así lo confirmaban el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Dichas fuentes indicaron que sería la unidad especial de rescate de montaña de la Guardia Civil la que se encargara del rescate y sacar el cuerpo del fallecido del interior de dicha cueva. En el Operativo además de efectivos de la Guardia Civil y de bomberos del Parque de Molina de Aragón, un médico de urgencias, una uvi y una ambulancia de soporte vital básico, han participado 17 voluntarios de Espeleo Socorro Castilla-La Mancha, dado la dificultad del rescate por tratarse de un lugar de difícil acceso. Esta sima es de gran dificultad y hace 10 años se da la circunstancia que perdió en este mismo lugar la vida otro espeleólogo.